Bueno, tengo la cabeza, tengo la cabeza ahora después de todo lo que me ha dicho Isidro, los NFT, todo esto, ya no, no sé lo que pensar. Está uno como, madre mía. Lo que sí tenemos que empezar, vamos a empezar por, por también una base. O sea, hemos tenido ya la innovación. Estamos allá adelante. Necesitamos también la energía para emprender. Y vamos a tener a alguien con nosotros que, que un día pues, ha trabajado con multinacionales, había emprendido, llegó a los 40 años y dijo, voy a emprender. A los 40 años. Que ustedes dicen, pues, ustedes tienen 20 y pocos, ¿no? Más o menos, 20. De 20 24 años aproximadamente, ¿no? Pues imagínate, ya a los 40 años, y dice, y pues, ya no, ya no. Y ella dijo, ¿cómo? Voy a emprender. Y ayuda a la gente a emprender. A eso se dedica. Ella es Mónica Salvador. Mónica, toma asiento. Saluda, saluda. Ay, qué maravilla tener esta banda. Es que yo, de verdad que lo quiero para mi casa, ¿eh? Me encantaría. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo te sientes? Increíble. Te veo, te veo fantástica, ¿eh? ¿Tienes micro? Eh, sí, tengo micro, pero no sé. ¿Se si oye, se oye bien? Se oye, Sí. sí, ah, vale, vale, perfecto. perfecto. Eh, claro, porque no te lo veía aquí, digo, pero ¿cómo estabas hablando? Así por arte de magia. Sí. Digo, Tiri es una voz tan potente que llega, llega hasta el final. pues puede ser sí, Ahora sí, sí, sí, perfecto, perfecto. Mónica, a ver, eh, te he presentado así, te he dicho, tú eres mentora para el cambio, eh, te dedicas sí. también a la marca personal. Eh, llegó un día, tú dices, estabas trabajando con multinacionales, eh, también habías emprendido a los 30 años, habías emprendido, pero dices, bueno, formaste una familia también, que eso también sí. te absorbió bastante. Tres hijos. Tres hijos tienes. Sí. Tres hijos, y después llegaste a los 40 años y dijiste: Un cambio. Es que a los 40 años pasan como cosas, ¿no? Sí, tu sí, vida te hay dice: Una eh, revolución. Para qué? Que, que aquí como mucho me quedan otros 40. Exacto. <risa> que es lo que uno piensa. Y dice: Tienen que ser los buenos esos otros 40 que van a quedar. Claro. Cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Cómo, cómo empezaste? Bueno, yo empecé a trabajar súper joven. Eh, estudié marketing. Y siempre trabajé en multinacionales en ventas y marketing, la verdad, no tengo esa historia tan fantástica de Isidro, pero sí que… Ah, sí, historia es fantástica, ¿eh? Bueno, formé una familia, me casé también joven y entonces pues tuve tres hijos. A los 30 decidí emprender en el mundo del marketing, no online, sino en el marketing físico, pero claro, luego me quedé embarazada de mi tercer hijo y ya dije, bueno, no puedo con un negocio y tres hijos pequeños. Así que renuncié a ese emprendimiento a los 33 y luego esperé hasta los 40, que vino una crisis, cerró la multinacional en la que trabajaba. Dije, bueno, pues yo creo que ahora es el momento que ya mis hijos van creciendo y voy a volver a emprender. Y así empecé a caminar, sin saber muy bien hacia dónde iba, pero tenía claro que quería hacer algo que ayudara a otras personas, que tuviera que ver con el marketing las ventas, la marca personal… Y en eso estoy. ¿En qué trabajabas antes? ¿A qué te dedicabas las multinacionales y demás? ¿Estás relacionado con lo que estás haciendo ahora? Ventas y marketing, ahora? siempre. Sí, siempre, siempre te dedicaste a lo mismo. Sí, sí. me encanta ah. el mundo de las ventas, me encanta el mundo del marketing. Hoy en día para emprender hay que entender cómo vender y cómo conectar con los clientes. Es uh -huh. súper importante. De hecho, en muchos emprendimientos falla el mundo de las ventas, falla la parte de ventas, ¿no? Claro. Porque a veces tienes una buena idea, pero no sabes cómo vender. Bueno, yo creo que casi siempre, ¿no? Un buen vendedor se dice que puede venderte cualquier cosa, o que no lo necesites. Bueno, sobre todo eh, no. si no lo necesitas, ¿no? Eh, ya, pero, <risa> pero... hay que crear el deseo, ¿no? En ese, ese caso. Pero ese no sería un buen vendedor. O sea, ese sería una mala persona. Yo no vendo nada a nadie que no necesite ni que desee. O sea, yo creo no que vendes hay... nada que la gente no necesite. Sí, exacto. Claro, el otro sería... O sea, me he ido yo a lo malo. O sea, sí. yo he ido al, al, al vendedor ah, chungo. Exacto. Ese no podemos ser. No. Tenemos que ser un vendedor que le dé a las personas lo que necesitan. Y lo ideal es crear tal expectación que sea el cliente el que venga a buscarte, no tú perseguirás al cliente. Mm, muy bueno, ¿eh? ¿Cómo se consigue eso? Personal, marketing de contenidos, posicionarte como experto en el sector... Claro, que eso lo estamos diciendo así, grosso modo, pero bueno, si nos ponemos ahora ya trabajo, punto por punto, eh? hay un trabajo inmenso. Un Porque trabajo si todo el mundo inmenso. tuviera esas claves, tendríamos las claves del éxito. Exacto. O sea, si tuviéramos eso, nos comeríamos el mundo. Exacto. Porque emprender, es, es decir, ¿sabes lo que suele pasar, Mónica? Que cuando uno dice, voy a emprender, hay un vacío total, es una hoja en blanco. Dices, ¿Qué hago yo con esto ahora? O sea, ¿Qué hago yo con mi vida? ¿Qué voy? ¿qué, ¿Qué voy a hacer yo? Nah, pues lo dejo. Y lo vas dejando día a día y no, no lo acabas haciendo. No sí. emprendes porque no tienes las ideas claras. Y hay gente que tiene una idea pequeña, a lo mejor en su cabeza tiene una pequeña idea sobre lo que le gustaría hacer, pero no es capaz de hacerla material, no es capaz de, de traerla al mundo. ¿Cómo empezamos con todo eso? O sea, las personas que tengan ideas, que quieran, que quieran emprender, ¿cómo puede empezar ¿Cómo puede decir la primera piedra para empezar este camino? Hombre, lo primero es tener una idea y algo que te apasione, realmente que te guste, porque trabajar toda la vida en algo que no te guste también es muy duro. O sacar uh -huh. un negocio cuando es algo que no manejas ni que te gusta. Yo creo que el emprendimiento empieza por el autoconocimiento. Conocerse uno mismo, saber qué habilidades tienes, qué intereses tienes, qué valores tienes, y sobre eso empezar a caminar. No es nada fácil, ¿vale? Encontrar uh -huh. aquello que te apasiona y que encima puede necesitar el mundo. Encontrar tu ikigai, ¿no? Claro. Y que la gente esté dispuesta a pagar por ello. Porque yo puedo tener una idea fantástica, pero resulta que nadie lo quiere. Nadie es está dispuesto a pagar. Entonces. Yo no se suele enfadar, ¿eh? Como, ¿por qué la gente no quiere esto? Es ¿Sí? fabuloso, pero, si me gusta no, a mí. Pero no has hecho un estudio de mercado, no te has puesto en la piel del cliente, no has preguntado si realmente... He hay una necesidad latente y que la gente está dispuesta a pagar por ello. Eso también tienes que tenerlo en cuenta. No solo ah. emprender en algo que a ti da pasión y tú crees, bueno, lo va a comprar todo el mundo, no, hay que hacer una investigación. Tenemos que unir entonces dos conceptos. El que nosotros queramos hacer algo que nos guste a nosotros que y que le guste a los demás también. Eh, que tengamos habilidades y que la gente esté dispuesta a pagar por ello, porque si uh -huh. nadie está dispuesto a pagar por ello, luego llega la parte de la visibilidad, bueno, de darle forma al negocio, visibilidad, hay muchos más factores. Pero yo creo que el primer paso es el autoconocimiento y saber lo que quieres hacer, ¿no? Que a veces también es verdad que empezamos el camino con algo y la vida nos va llevando por otros, por otros derroteros Eso pasa. y dices, vale, pues yo empecé con esta idea en la cabeza, pero resulta que el camino me ha puesto unas piezas que me han ido hacia otro, hacia otro mundo, claro. que me encanta también y que tengo más posibilidades, entonces hay que escuchar a nuestro entorno, hay que estar atento a, la, a lo que vas viendo mientras vas caminando, uh -huh. porque si no, al final, si vas como un burro así, con las orejeras, mirando hacia adelante nada más, puedes perderte otras cosas. Claro, que solo piensas, quiero esto Quiero Exacto. esto, quiero esto Sí, sí. Eh, tenemos que unir do dos cosas entonces también Ya estoy uniendo cosas, yo me lo estoy apuntando todo mentalmente <risa> <risa> porque, me, me, porque Quiero ir, ir organizando Qué es lo que tenemos que hacer eh, porque el empecinamiento, el que uno emprenda y diga, voy a conseguirlo, eso viene muy bien. Pero si y uno es muy bien. tosudo, Exacto. sale mal, ¿no? Si dices, no, tengo que tener una mente abierta a la vez, que ah, también sigo con mi idea hasta el final. Hay que abrir la mente y estar atento a, lo que, a los cambios que se están sucediendo en la sociedad, en el mercado, en todo. La que tecnología, no hay pocos cambios, ¿no? Entonces, son tantos cambios que si tú te empeñas en algo y no miras para otros lados te puedes perder muchas cosas y además puede ser que avances muchísimo y que luego no tengas un final feliz claro. porque no tienes un mercado al que dirigirte. A las historias de la gente que, que, que vemos en películas, mira, mira esta persona que no tenía nada y de repente se iba con esa idea R que resta que lo consiguió, no sé si has visto el método William de, de Ben William y, y Serena William, si sí. ¿Sí las has visto. Pues el padre, le voy a hacer un spoiler, pero bueno, como es una biopic se puede hacer spoiler. <risa> Oye, con esto hay que tener cuidado, ¿eh? porque el otro día mi sobrino lo dijo a mi padre, mi padre le dijo, no, en el caballo de Troya, me he desviado de tema, en el caballo de Troya metieron gente dentro y me dice mi sobrino, no me hagas spoiler. Se, ¿Se puede hacer spoiler de la historia? Y yo, bueno, mira, mira, que cuidado que Hitler muere en la Segunda Guerra Mundial. ¡Hombre, por favor, que me ha fastidiado la película! Bueno, el caso es que en la película esta el hombre, eh, que es Will Smith, el padre de, de Serena y... Venus William, se empeña hasta límites insospechados, ¿no? Se empeña una y otra vez, y tú ves la película y dices ay, que era muerte con la idea, hay que era muerte. Pero eso funciona siempre solamente en las personas que vemos películas, porque eso es como el que se gana la lotería. O sea, he visto una persona que tiene éxito, pero a lo mejor hay 700 millones de personas a lo largo de la historia que no Exacto. lo han conseguido siguiendo esa idea. ¿Cuál es la manera en la que podemos conseguirlo, pero que tampoco nos tenga que tocar ahí algo divino para que, para que ocurra? ¿no? Tenemos que intentar aunar todos los, los factores para que… Es que hay muchos factores. Va a depender un poco de dónde quieras emprender y el tipo de negocio, ¿no? y el tipo de persona que Creo que una de las claves para emprender es la constancia uh -huh. y la apertura de mente. Y formación continua también es otra clave. Siempre te tienes que estar formando. Entonces, sí que es verdad que la gente que pone foco y es constante, lo logra. Más tarde o más temprano, lo logra. Es como, leí el otro día un libro que es como, el emprender es como que plantas un manzano, empiezas a regarlo durante tiempo, tiempo no, no ves manzanas, no ves el fruto, uh -huh. pero de repente salen todas las manzanas a la vez, ¿no? Cuando sale, es exponencial. Y no te das tiempo a comértela. <risa> pero claro, tienes que hacerse ese tiempo... Eh, Haciendo todo claro. el trabajo para que salgan las manzanas. Pues lo de emprender es igual. Y es verdad que el foco ayuda muchísimo. Si te dispersas en un montón de cosas, al final no consigues nada. Claro. Y tengo ejemplos también de clientes míos que, que han puesto foco sobre una determinada cosa y lo han hecho. Pero sin perderse la tendencia, sin analizar el mercado, sin estar pendiente de lo que realmente necesita tu cliente. Porque a veces tú tienes tu idea, pero no escuchas lo que dice el cliente. Claro. Y el cliente es el que tiene la palabra. Es el que decide... Con su cartera, si tu idea es válida o no. Entonces, También te pueden volver loco los clientes. ¿eh? <risa> bueno, También hay algunos que cada uno te dice una cosa distinta. Digo, al final tengo que seguir buscando mi idea? Porque si no. No, sí, sí, cada uno te hizo una cosa distinta. Pero si tú analizas cómo se está moviendo el mercado uh -huh. y los inputs que recibes de tus clientes, te haces una idea más o menos por dónde van los tiros. ¿no? Y, y tienes que estar siempre pendiente de lo que ellos necesitan, no de lo que tú necesitas. Claro. Para mí, esa es la clave. Esa es la clave de. Sí, al final. Eres tú. Ay, se perdió. No, sí. Le da igual quién eres tú. Le, lo que le interesa es lo que tú puedes hacer por él. Claro. Cuando sí, emprender. porque tenemos que quitar también el, ese egocentrismo. Entonces, tenemos que hacer un trabajo de ponernos en la piel del otro y no pensar tanto en lo que queremos nosotros o lo que estamos acostumbrados a, a pensar diariamente. Para emprender tienes que pensar en el otro. Exacto. ¿no? Tienes que convertirte un poco en el otro, ver sus necesidades y traerlas a, tu, claro. a tus recursos, a lo que tú tienes. que Yo a veces puedes veo hacer. páginas web donde es, eh, no sé, tres páginas hablando de sobre la persona, ¿no? eh, sobre sí mismo. Y al final no me dice nada. A ver, ¿cómo me puedes ayudar? Eso es lo que me interesa. ¿No? O ¿cómo me puede ayudar tu producto? Claro. Y luego ya me va a picar la curiosidad y voy a investigar sobre ti. Pero primero dime cómo me puedes ayudar. Buenísimo. Te, está, te estamos viendo además, bueno, aquí te estamos viendo con... Bueno, te la tienes todavía enfrente. <risa> <risa> estamos pues viendo con una cara distinta. Eh, <risa> ¿tienes, un... tienes muy activas las redes sociales, sí. el canal de YouTube. Tengo un Monica canal de Salvador, YouTube, ¿no? También el canal de YouTube. Oh, momento, ¿podemos hacerlo? Bueno, no tienen cobertura, ¿no? <risa> <risa> si, no, si no lo digo, o saquen el móvil y lo seguimos ahora sobre la marcha todo eh. de marketing y marca personal Ahí, eh, das claves diariamente te dedicas a dar claves sobre lo que tenemos que hacer para, para crecer dentro del de negocio eh, negocio o no negocio, ¿no? porque a veces también la misma persona es tu marca personal para tu personal, trabajo, ¿no? para posicionarte como experto en un sector, no hace falta tampoco ser un emprendedor como tal simplemente para posicionarte dentro de una empresa también puedes trabajar tu marca personal Podemos meternos en la marca personal, porque eso ahí hay tela, ¿eh? Sí, ahí hay trabajo. Sí. ¿Qué es la marca personal? Mariano? La marca personal es hay todo aquello, o sea, todos tenemos una marca personal. Una cosa es que, otra cosa será que la hagamos visible o no, ¿vale? Tú tienes una marca personal en tu familia, eh, ahí eran el chico simpático, el que bueno, baila dos horas <risas> o lo que sea. Pero luego es como nos visibilizamos en, en público, ¿no? Uh -huh. Lo que mostramos de nosotros. Y al final tú no eres tampoco lo que dices que eres, eres lo que los demás dicen de ti. Me acuerdo que yo fui a una entrevista de trabajo y, bueno, para dar una formación y el técnico me dijo no hace falta que me digas nada, yo sé ya todo de ti. Había investigado todas mis redes sociales, mi blog, lo que decían los Vaya. alumnos de mí, todo. Dice, no, no hace falta que me cuentes quién eres. Yo ya lo sé. Esa es la marca personal. ¿Tenía un poco de miedo o dijiste? Bueno, no, bien, porque yo controlo. Eso se llama o sea, ¿Te dio me gusta las fotos antiguas? <risa> no. Que eso a es ya ver... como uy, uy, uy. Primero. 2015, me gusta. O sea, la has visto no. todo. A ver, al final no te da miedo porque tú realmente que... O sea, yo soy consciente de lo que publico y yo publico lo que quiero que vean. Claro. No, en tu caso además tienes las redes impecables. Exacto. O sea, no es mi caso. ¿eh? No es mi caso. Yo Tengo alguna que digo, esta foto. A ver, yo publico mi parte profesional, lo que yo quiero que vean. No publico nada íntimo. Entonces, claro. sabía perfectamente de lo que había visto y también es verdad que interactuó mucho con mis alumnos, con clientes. Entonces, también vio ese, ese tema ¿no? uh -huh. de lo que comentaban mis clientes y mis alumnos de mí. Con lo cual, no, no, no te da miedo si tienes controlada esa parte. Evidentemente, si yo me pongo a, a poner fotos de, de fiesta, de de fiesta no sé qué, o en situaciones comprometidas, pues sí me hubiese preocupado. O haciendo ahí algún TikTok viral de estos así. Eso se puede hacer, ¿no? También, sí, sí. Puede hacer el de… El, On you and me". ¿Ese ah, no lo has hecho? No. Sí lo han hecho ustedes, ¿no? ¿no? ¿No saben cuál es? ¿El que sale el chico bailando en el espejo del baño? No. ¿Solo lo he hecho yo? No. A, ver, no. a ver si solo ha sido yo Yo no Aquí, aquí lo ha he hecho todo el mundo Pues yo, yo no, va, va a ser. Mayor que usted, ahora me siento rico. mal eh, <risa> <risa> eh, A ver, en la marca personal entonces nosotros eh, pensamos que las redes sociales eh, en principio lo haces como un poco para, para posturear Sí. para salir guapo, sí. que después te miran en la vida real y digan uy, no, no es el mismo y, y eso es lo que buscamos, o a lo mejor buscamos eh, pues, quedar con los amigos que vean la foto de los amigos también, un poco eso ah. pero bueno, eso, eso cada vez menos eh, pero tiene que servir para que una empresa lo vea no, ah, ahí, ahí ya empieza a cambiar la cosa, porque claro. van a entrar a tu Instagram, a tu TikTok, a, a tus redes personales van a entrar y van a revisarlo. No solamente LinkedIn, que ahora trataremos el tema de LinkedIn también, pero van a entrar, van a revisar todo. Ya ahí tienes que tener en cuenta que una empresa te lo va a mirar. O sea, ¿no, no podemos separar, poner privada la nuestra y después poner una profesional sí. abierta? ¿O Podríamos qué nos recomienda? hacer ese cambio, ¿no? Una confi, una cuenta confidencial en Instagram. Seguro uh -huh. que todos tienen alguna confi. ¿Vale? Y luego... ¿Tienen...? tienen yo no yo, yo está estoy una confi abierta. que es como más cerrada más privada para tu círculo más íntimo lo que sí ponen las historias para amigos eso sí, mm, sí. <risa> lo sé mis hijos me las tienen bloqueadas eso sí sí sí lo de la, las historias <risa> las de fiesta van solo para sí sí yo no las veo <risa> las seleccionadas ¿A ti te pasa, te pasa con tus hijos? Sí, sí. También. Y mira que yo soy una cotilla y reviso todo y me tienen bloqueada por todos lados por las historias esas. A ver, que me están diciendo? A ver, tengo, tengo a Josema por aquí que me está diciendo también que tenemos. que tenemos, Josema? Josema, tú sabes que Josema está a la sombra. ¿Ustedes conocen a. César. ¿Ustedes conocen a Josema, no? Josema. Bueno, ahora ya después después, los, después los saco otra vez Joséma, ¿eh? Eh, ¿Qué te parece si nos vamos ahora un segundito? Vale. Nos vamos con César Sar, que también tiene una cosita que contarnos también sobre emprendimiento y enseguida estoy contigo otra vez. Vale. ¿eh? Vamos a ver César, ¿dónde está César? En claro que las cosas las puede soñar pero para poder alcanzarlas, para poder conseguirlas, vas a tener que emprender. Decían en el pasado personas como, eh, no sé, pues los portugueses, los castellanos y los británicos decían vamos a emprender, vamos a iniciar una gran empresa cuando querían hacer alguna cosa, conquistar un nuevo territorio, descubrir nuevos mundos. Y de ahí viene la frase, es decir, para emprender cualquier cosa lo primero que necesitamos es tenerlo claro y Producir una acción desde el sofá de casa es imposible que podamos emprender nada. No busquemos excusas. Tampoco hay un momento adecuado si tienes la idea, tienes el conocimiento y sobre todo, si tienes las ganas, tienes que lanzarte a intentarlo. El éxito no está garantizado, es posible que no lo consigas a la primera, pero seguro que vas a llegar a algún lugar si empiezas a caminar, como hicieron en su día los persas que fueron capaces de conseguir hacer que esta fuese, está considerada en el libro Guinness de los Recos, como la ciudad antigua más grande e importante de todos los tiempos, Persepolis. Un sitio, por cierto, que les recomiendo que visiten, porque en los grabados que encontramos hay una buena representación de lo que consiguieron. Y lo consiguieron a base de esfuerzo, de sacrificio y de emprendimiento. Se pusieron manos a la obra. Así es que, queridas amigas y queridos amigos, les invito a conseguirlo. Porque ellos pudieron y nosotros no. No hay ningún límite. Está dentro de nuestra cabeza. Podemos hacerlo. En este caso, imitemos a los persas. Para César Sar. Interesante lo que dice, ¿eh? Interesante, sí. eh, emprendimiento, si uno no se pone... a. Emprendimiento lo ha resumido como nos tenemos que meter en, ya, o sea, hazlo ya. Emprendimiento Nunca... es empieza ya, ponte manos a la obra, porque si te quedas así, como dice el Sotano a tu casa... Con la idea... Con la idea, uy, Hay... ¿cómo sería? ¿no? De, de pensar, de imaginar y, oh, Viendo yo, películas sería, en Netflix, pero... Viendo películas en Netflix, pero oh, sería millonario si hiciera esto, oh, qué bueno. Yo seguro que puedo, pero a veces uno le da miedo porque dice, seguro que puedo y en mi imaginación lo consigo. Pero si después me lanzo y fracaso, Ahí no, tengo el fracaso no en toda mi malo. cara, de la otra manera tengo, tengo un 50% todavía, ¿no? Pero ¿Qué, no ¿qué es hace malo? uno? ¿Por qué te lanzas a la piscina? ¿No fracasamos, dices? ¿cómo es? que, no, que fracasar no es malo, es no un es malo. aprendizaje. O sea, no, aquí en España se ve como mal que fracases, ¿no? Porque no, es simplemente un aprendizaje y, y, y te va a dar la pauta para hacerlo mejor la siguiente vez. O sea, yo creo que equivocarse, emprender, eh, ir probando, tampoco es malo. O sea, que fracasar puede ser? Bueno, tengo una frase tuya que me ha gustado, que, bueno, que más o menos la hemos visto vislumbrando. Eh, es un viaje al interior, o sea, emprender, para luego mostrarlo al mundo y que puedas vivir de ello. Sí. <risa> a mí me ha encantado so, el matiz, ¿no? Viaje ellos. interior, todo, todo queda como muy profundo, para luego mostrarlo al mundo, mira, pues, busco lo que tengo dentro de mí, que puedo ofrecerle yo a la gente, que puedo ofrecerle a la sociedad, me pongo la piel del otro, pero es porque pueda vivir de ello, por supuesto, es que si no, no claro, es emprender, porque porque si no, es la un hobby. No vivimos. O sea, Exacto. Y ese, ese es el salto que, que hay que dar, ¿no? la verdad que es interesantísimo te parece si volvemos a la marca personal que lo hemos parado un poquito sí, sí. Para, para poder estar porque a mí lo de la marca personal me parece súper interesante sí. porque además eh, da igual la carrera que estén estudiando sí. da igual el grado que, que estén haciendo ahora mismo que en todos van a necesitar eso van a van a ir a una empresa y van a revisar tus redes sociales sí o sí o sea si no estás además, si, si las redes sociales o no estás o la, no las tienes visibles qué pasa es, es malo no tenerlas visibles o sea okay. si alguien... no estar ya les va a extrañar a, a los reclutadores. No, estar es raro, sí, dice. Ya igual es extraña. Aquí bien. hay antecedentes penales sí. o algo, ¿no? Dice, <risa> y luego el, el estar, tener las redes privadas tampoco es malo. O sea, si tú tienes, por ejemplo, tu Instagram privado, para un, tampoco es que sea malo. Sí, pero no te sumas a lo mejor para... Exacto. Entonces, claro, imagínate que vas a una entrevista de trabajo y hay tres personas, ¿no? Y está muy activa en LinkedIn, publicando cosas contenido de valor referente al puesto de, al que te vas a dirigir, imagínate que es, yo que sé, un tema del metaverso, uh -huh. ¿vale? Y estás publicando contenido y se ve que estás actualizado. Y dos, no tienen LinkedIn, no están en, en ningún sitio, ¿vale? A lo mejor tiene un Instagram privado y ya está. Probablemente tenga uh -huh. muchas posibilidades de entrar la persona que está activa y que está posicionando su marca personal y que entiende, o sea, que está diciendo como, oye, yo entiendo de esto, soy experto en esto y me apasiona este mundo, uh -huh. ¿vale? Claro. Gracias. Vale. Hablamos, estábamos hablando de, de Instagram, estamos hablando de, de TikTok y demás, pero eh, LinkedIn, ¿no? Sería la red profesional por la excelencia, que es en donde puede salir el trabajo de verdad, ahí es donde puedes partir, ¿no? Sobre todo, eh, ¿cómo trabajamos con LinkedIn? ¿Cómo sueles trabajar tú con, con la gente con la que sueles trabajar? Primero, eh, enseñándoles cómo funciona, porque es el gran desconocido. Se piensan que es poner el currículum ahí y ya está, y para nada, ¿vale? LinkedIn es una red social profesional donde podemos posicionar nuestra marca y conectar con las personas que nos interesan, ya sean empresas, otros profesionales o bueno el, las personas que realmente nos interesan para posicionarnos dentro de un determinado sector o conseguir trabajo o clientes también claro entonces no es poner el currículum es trabajar el contenido que publicas, trabajar tu imagen conectar publicar contenido buscar esos contactos interactuar con ellos entonces yo parto primero de la base de enseñarte oye cómo tienes que tener un perfil profesional no Cómo lo tienes que configurar para que sea atractivo, dependiendo de tus objetivos, claro. claro. Lo enfocas de una manera o de otra si vas a buscar trabajo o buscar clientes o simplemente a posicionar tu marca, ¿no? Entonces, uh -huh. lo posicionamos y luego ya es la búsqueda de los contactos adecuados para hacernos visibles donde queremos hacernos visible. Imagínate que yo quiero trabajar en una empresa de un determinado sector. Pues buscaré a los responsables, buscaré a los contactos, me presentaré... No entrar a saco a vender en ningún caso, ¿vale? Simplemente presentarnos y hacernos visible mediante el contenido que compartimos y la interactuación con ellos. Y llegado a un punto, pues, puede ser que contacte y le diga, oye, mira, sé que en tu empresa están buscando personas con este perfil, yo lo tengo, y ya no eres un desconocido, ya eres una persona que te han visto y han establecido qué tipo de persona eres por tus publicaciones. Claro, ya ellos ya tienen, hay un contacto ya virtual, ya de pero veré, ese contacto hace que, que te conozcan y si les, y les puede gustar. De la otra manera, si no estás, pues nada, pues ni, ni bueno ni malo, o sea, no, no consigues nada, ¿no? O sea, la marca personal no te garantiza nada, pero tienes muchas más posibilidades. Claro, te estás posicionando, estás diciendo, mira, estoy aquí, este soy yo, y, y estoy ofreciendo todo esto, ¿no? Exacto. Eh, ¿cómo cuidamos entonces, si volvemos otra vez a las redes sociales, eh, nos recomiendas entonces tener una red? ¿Abierta, una cerrada o si queremos subir fotos de fiesta y demás, ¿eso es malos? A ver, a ver, yo personalmente las fotos de fiesta las dejaría para mi entorno privado. ¿vale? No, la, no, no encuentro la necesidad de publicar en redes sociales. Si, lo, si es necesario publicarlo para ustedes, algo cerrado, algo que solamente vea el grupo de, de personas más allegadas a ustedes, nada más. Y luego, si quieren, dependiendo del mercado al que se dirijan, pues pueden usar una red social u otra para posicionarse. A lo mejor resulta que quieres ir al tema del metaverso, a los videojuegos y tal, pues a lo mejor puedes hacer vídeos en TikTok y, y ser visible allí y posicionarte allí y no tiene por qué ser LinkedIn. O Twitch, y, si estás en videojuegos. O Twitch, ¿sabes? No, tienes que elegir Allí, eh, o sea, tienes que elegir uh -huh. la red social donde eh, realmente puedas eh, ser visible hacia el mercado donde te quieres dirigir. No tiene por qué ser solo LinkedIn. LinkedIn para mí es una red fundamental, pero no en todas las profesiones es LinkedIn la prioritaria. ¿Cuáles son los mayores errores que sueles ver también? Que los clientes suelen cometer y que ves que hay una y otra vez todo el mundo se tropieza con la misma piedra. El desconocimiento, se meten en las redes sociales sin conocer cómo funcionan ni saber cómo pueden interactuar. Las normas de educación online, la neta etiqueta, ¿no? Uh -huh. Sí, hay mucha gente que entra como un elefante en una cacharrería por las redes sociales, ven, a esto es publicar, esto es subir, no sé qué, no comentan nada, por ejemplo, subes una foto y no pones ningún texto. No, claro. explícame de qué se trata. O, ¿Sabes? No, yo, no, yo he subido fotos sin nada. Pues no, vale. <risa> <risa> Entonces claro, no, soy es que yo, no Es que voy a poner una frase inspiradora. O sea, que no, no sé. explicas, oye, pues estoy aquí, no sé qué, explicas algo vale. que, que aporte valor si quieres trabajar tu marca personal. Eh, yo creo que uno, uno de los errores más grandes que veo es eso, que, que entras sin ninguna estrategia, sino a publicar cualquier cosa, de cualquier manera y sin un objetivo claro. Claro. Entonces, yo creo que para estar en redes sociales, primero tienes que aprender cómo funcionan las redes sociales en las cuales te tienes que posicionar y, segundo, establecer una estrategia para llegar a ser visible, porque si no es publicar por publicar y eso tampoco sirve de mucho. Claro, dependiendo de cada uno de los objetivos que tenga. ¿no? Cada uno tiene un objetivo, Exacto, yo quiero llegar objetivo, a esto a lo o lo yo, mejor yo quiero tener la el trabajo, a lo mejor es posicionarme como experto en un sector o eh, emprender. Y siempre que dañada añada valor. Es ¿no? decir, esto, esto cuando yo lo vea, si soy otro, ¿qué voy a decir? ¿No? Eh, pues esta foto no me dice nada. O si Exacto. me dice, o, oye, pues quiero saber más de esta persona. Exacto. Ahí está. Porque, claro, tendemos a lo mejor a que nos guste nosotros la foto la subimos y ya está. Pero eso eso a nivel personal pues, te puede valer muy bien. Ego, pero a nivel sí. como marca, como ego, bueno, mira que bien, salí aquí con el filtro de las pequitas. Muy bien. Pero que favorece mucho el filtro de las pecas. ¿eh? Sí, sí, se va súper <ríe> <ahora ríe> se, no, se no le queda mal a nadie no el filtro de las pecas. Las pecas. <ríe> lo usado el de las pecas también? Eh, no. Por favor. Lo usaré, lo eso, eso, eso. Hay Montones. Eh, pero eso no te lleva a nada, a lo mejor, ¿no? Eh, a nivel profesional no está aportando. Bueno, a no ser que seas TikToker, que, que entonces ya cualquier cosa pero que suba, pues tienes vale. Que tener algo, o sea, Ahí bueno, hay un mundo el... muy claro, raro, ¿no? De porque triunfa gente de... que, sí. que dice, ¿por qué he triunfado? ¿Por, por, por qué tiene tantas visualizaciones este vídeo? Entretenimiento, a lo mejor hay una parte muy importante en TikTok. En TikTok puedes estar para entretener, para educar, ¿vale? Sí. Y, y hay mucha gente que simplemente lo ve por entretenimiento, por eso triunfan. Claro, sí, pero, entre, pero a veces hay cosas que no me entretienen. Que digo, esto no me entretiene, pero tiene millones de, de visualizaciones, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí, no? Ahí no sabemos. Sí. La verdad que eh, tendríamos miles de preguntas, Mónica. La verdad que, que tenemos un montón de... De, de cosas que queremos saber, cómo, cómo podemos nosotros, si tenemos una idea, plasmarla, hacerla realidad. O sea, dar esos pequeños pasos para poder llegar a conseguir todo aquello. Eh, cuéntanos cómo lo hiciste tú y a lo mejor así también nos podemos ir haciendo la idea. Cómo empezaste cuando, cuando dijiste, venga, voy a emprender y cuando dijiste, vale, pues ahora voy a dar este paso, este paso, este paso y voy a empezar a ayudar a la gente a emprender. A ver, eh, realmente mi emprendimiento fue un poco más lento de lo que debería haber sido. ¿Vale? Porque yo empecé con 40 años, dije, bueno, voy a reciclarme en el mundo del marketing online, pero sin saber a dónde me dirigía. Y en un curso alguien dijo, oye, ¿se te da bien dar clases? Porque me aburría, porque era básico para mí y ayudaba a los compañeros. ¿Se te da bien dar formación? ¿Por qué no das formación? Digo, pues, pues no sé si podría dar formación. Y empecé, me formé como docente de formación no reglada docencia para la formación y empleo, y empecé a dar formación sobre la marcha en, en ventas y marketing. Vale. Pero me centré en eso porque también es verdad que mis hijos eran pequeños y no tenía tiempo físico, solamente preparaba clases y daba clases de dar un paso más en mi emprendimiento. Ese paso llegó a ese paso más de montar el canal de YouTube, de establecer mis servicios como mentora y todo eso, llegó hace dos o tres años, no llegó hace más. Mientras tanto daba clases, asesoraba a gente con marketing, pero no consideraba que fuera un emprendimiento como tal. Vale. Claro. Pero ahora sí, ahora sí, y fue a raíz de tener un poco más de disponibilidad de tiempo y decir, oye, no, esto, es lo, esto me apasiona, quiero hacerlo, quiero seguir ayudando a gente. De hecho, mentorizo a mucha gente, súper interesante en, en distintos países, que no te, no te limita al territorio. Claro, yo tengo clientes fuera de España Qué bueno. que me contratan las mentorías, oye, quiero sacar mi proyecto. Entonces, trabajamos desde la base, desde definir bien lo que quieren hacer, ¿vale? Y luego vamos a la estrategia de visibilidad. Yo los ayudo con su visibilidad en el mundo online, enseñándoles todo lo que necesitan saber para arrancar en el mundo online con, bueno, con una presencia adecuada, evidentemente. Qué bueno. Eh, Mónica, se, se nos agotan los minutos ya me están diciendo uh, los compañeros, ya mira que se nos ha agotado se nos pasa el tiempo volando, es que claro, hablando de todo esto podríamos estar pues, siglos contigo hablando y que nos vayas contando todo Y invitamos a la gente a que te siga en redes sociales sí, Mónica Salvador, la siga en el canal de Youtube también suscribirse al canal y demás dice eso de darle a la campanita, tal, y la tal, tal. La campanita <ríe> si quieres dilo, dilo dilo también a... darle a la campanita, cada semana tengo un vídeo nuevo, o sea que bueno ahí estoy trabajando el contenido a tope <ríe> y un último consejo para todos, un último consejo así en línea general para todos los estudiantes de la Universidad bueno. Europea de Canarias. Eh, ¿Qué podemos decirle así? Chicos, ánimo, eh, todo sí. se puede, no sé, algo así. Que, que te salga dentro. que adentro. busquen aquello que les apasiona, que no se paren ante nada y que investiguen lo que pueden hacer, porque el mundo ahora mismo ofrece muchísimas posibilidades, el mundo online, como vieron antes con, con Isidro, y no se queden en este mundo chiquitito, que es nuestro entorno, sino que abran la mente y sigan formándose continuamente. Está, están ahora mismo formándose, evidentemente, pero después de que terminen esta formación, sigan continuamente formándose. Para mí ha sido la clave, el estar continuamente reciclándome. Muchísimas gracias, qué palabras más bonitas. A ver, un aplauso. No te me marches todavía porque tengo, tengo también para ti Ay, regalazo. Eh. Tengo por aquí. Mira, mira qué bonito lo que tengo. Ay, qué bonito. Pero por favor, por favor. Qué Puedes sacarlo, ¿eh? Que bueno. es un suéter de la Universidad Europea. Mira, mira, mira, mira. Oye, qué pasa. Qué maravilla, ¿eh? Qué lujo. No, claro, no te lo puedes poner porque con la chaqueta ahora no, no combina, puedo, pero sí, te lo puedes poner así. Lo ahí está, así. Ahí está, ahí está. Mónica Salvador, ¿cómo le queda? ¿Cómo le queda? Perfecto, ¿eh? Venga, me lo pongo así. Vale. <risa> Estás estupenda. Mónica. Oye. Muchísimas gracias. gracias. Gracias, de verdad. Eh, gracias por todo y que eres maravillosa. Gracias. Eh, eh, la despedimos con este fortísimo aplauso. ¡Mónica Salvador! <risa> gracias, chicos. <risa>